a reclamar lo que nos pertenece que es el poder porque esto es una democracia en la democracia gobernamos todos en la democracia gobernamos todos y se respeta los derechos de todos por eso esto ya no es una democracia porque no se respetan los derechos de todos y porque los, y porque los que que la mayoría que han hecho el de papeles fue violentada fue fraudulenta se fraudulentó la elección para impedir a la mayoría de este país optar porque el es auténtico presidente de Venezuela si llegamos a tener éxito, desde aquí quiero mandar el mensaje a Capriles, muchachos no nos falle en ti cae la misión de reconstruir este país de la ruina que no ha dejado el chavismo si nos fallas, es por seguro que te enfrentan a un revocatorio, Te no por seguro porque nosotros no somos seguidores ciegos. Somos gente libre. Y Venezuela ha Venezuela despertado. Esopatía. Es hora de actuar. de salir a la calle y de luchar por la democracia la libertad. Una mejor Venezuela para todos por igual. Es hora de que tengamos una verdadera democracia y no está farsa, que no es democracia todos debemos trabajar unidos la clase media no debe que superior a la baja aquí hay muchos trabajadores tanto las clases baja como las clases media trabajadores todos los que quieran votar por el país debemos trabajar unidos de trabajar debemos trabajar unidos ya a todos los venezolanos sea cual sea su origen social a salir a la calle a defender la democracia y la libertad Tu ira esta nación. Muchas gracias a todos. Vamos, tu nombre, tu nombre, tu nombre. Pablo Ortega. Vamos. Pablo Ortega. Okay, Pablo, gracias.